Bienvenidos a esta nueva entrega de Plain TV, soy Juanma. Seguramente me recordaréis de, otra, de otros grandes éxitos, como de tal clase, tal instancia o lo que el Merge se llevó. Hoy nos acompaña Marcos, que nos va a hablar de cositas. Cuéntanos. Sí, ¿Qué pasa, Juanma? Pues vamos a hablar de una pequeñita clase que utilizamos en los proyectos de Xamarin para hacernos la vida más fácil con las llamadas a las API de clientes y demás. Uh -huh. De Xamarin, ¿no? Summering. This is Chamarín, this is Chamarín, Chamarín, Chamarín Corta, corta, no, broma Seguimos sí, vale sí. Eh, En el último proyecto que estuvimos haciendo hasta Navidad el Tailwind Trader, que es la demo que han utilizado este año en Microsoft, en el Connect eh, hemos heredado una pequeñita clase que venía de otros clientes que la hemos utilizado con otros clientes de un compañero nuestro Sergio que nos ayudaba a gestionar toda esa posibilidad de si hago una llamada a una API que está en un recurso web pues si obtengo un 404 porque el recurso ya no está, un 401 porque la autenticación ha funcionado, uh -huh. cualquier tipo de, de problema, si no hay conexión a la red, si el, está el teléfono en modo avión. Y lo, lo típico que se hace siempre en todas las, en todas las llamadas a API en una aplicación Xamarin. Efectivamente, no, ¿no? lo típico tú lo sabrás en un ViewModel, tú llamas una API, te traes unos datos, los renderiza de alguna manera y, y listo. ¿no? Eso que al final tienes que hacer en 20 ViewModel, 15 ViewModel por proyecto, pues la idea de fondo de esto es intentar refactorizarlo para que solo esté en un sitio la gestión. No te has tú que preocuparte de y qué mensaje le muestra al usuario, y qué mensaje no le muestro, cómo gestiona un error, etc. ¿no? Entonces, vamos a enseñar en código un poco cómo está, cómo está esto organizado. El repo este de Tailwind Trader está público en el GitHub de Microsoft. Ahí tenéis la URL. Eh, y en concreto dentro de framework está nuestro pequeñito framework de MVBN que hemos hecho para no tener que utilizar pues nada digamos mmm, de un tercero en, en, encima de esa vale tenéis un base view model, un base content page vale y en concreto en el base view model si entráis veréis que tenéis al final del todo ¿vale? un par de llamadas eh, muy interesantes que es el try execute with loading indicator async y, y el mismo pero, pero genérico esto de quiere decir que con este método nosotros podemos envolver la llamada a esa API y olvidarnos por completo de todo eso que hemos hablado de antes. De toda esa gestión que se hace una y otra vez en todos lados. Efectivamente, que falle un acceso al recurso, que esté el modo avión activado, etc. ¿vale? ¿Por qué es interesante? Porque el que tenga el tray delante quiere decir que no se le va a excepción hacia afuera. ¿vale? Que uh -huh. básicamente estamos devolviendo un result que luego lo veremos y de forma asíncrona tú, lo único que tienes que hacer es esperar. ¿vale? El RISOL-S puede ir bien o puede ir mal. En el caso de que vaya mal, pues tú no hagas nada, o no pintes nada. Si va bien, pues ya sabes que tienes que, pues por ejemplo, asignar una propiedad en el ViewModel, hacer algo con esos datos, etc. Uh -huh. Y además se gestiona el IPVC, que es una cosa muy típica. Pones el IPVC a true, se es el overlay de carga. Hacer la operación con el tiempo que tarde y el e-business fall, pues tampoco vale, sí. te tendrías tú que preocupar. El típico, de eso. El típico eh, circulito cargando, digamos, mientras está cargando todo. En Forms por ejemplo, lo que solemos tener un control template que ya tiene binding del de e y con, el, con el, el control template y se ve, como tú dices, el, el, el circulito de carga. ¿no? Entonces, si nos vamos para atrás y vamos al task helper, esta es la clase en concreto sobre la que queríamos hablar, vale veréis que es básicamente una clase muy pequeñita con una inter interfaz fluente, de forma que puedo crear una tarea, vale poner un un, un, digamos juquear un action para que antes de que empiece esa petición se haga algo por uh -huh. ejemplo que en el bimodel model se cambie alguna propiedad vale que cuando acabe se haga otra cosa pues porque se esté con esos valores otra propiedad vale pero sobre todo la parte interesante son estos métodos vale aquí donde vemos toda la lógica primero intento comenzar esa tarea pero antes de ello digo oye hay conexión a internet o sea, está el modo el modo avión puesto por qué porque en Xamarin no, no, no, no tiene siempre por qué acabar una petición cuando el modo, el, modo, el modo avión está activado. Es decir, si yo lanzo una petición y el teléfono está en modo avión, puede quedarse ahí hasta, hasta los infinitos. ¿vale? Entonces lo tenemos que cancelar, etcétera. Pues con esta forma, digamos, ni siquiera lo intentamos, porque ¿para qué vamos a gastar un recurso claro. si ni siquiera hay, hay acceso a la red? ¿no? Además, otra cosa interesante, en este caso el login service, como ves. Estamos escribiendo, aquí iba un fichero de texto o, o app center. Oye, no hay acceso a internet, porque si hipotéticamente hay un problema en un cliente y no podemos depurarlo, así por lo menos mirándolo remotamente, a, accederíamos a esa información, ¿vale? Y, y ves que devolvemos una, un error. ¿Sí? Eh, esto de error, que por debajo verás que tenés el OK, es, es un paquete de es muy interesante, se llama un risol que lo que hace es la interfaz de Rust, el lenguaje Rust RUS, para gestión de errores, tener algo parecido con azúcar sintáctico en fechar de forma que yo desde fuera puedo preguntar if el resultado y ya por un método de extensión me dice si eso es true o false. Ajá. Entonces puedo preguntar si fue bien o no fue bien. En, en, en vez de trabajar con un booleano o con un wrapper de t di directamente trabajamos con esta clase. ¿Vale? Ajá. ¿Qué puede pasar? Que todo vaya bien, que lo que hay dentro del try y ok. ¿Vale? O que haya un, un error de petición de acceso a internet. Pues por ejemplo, un 401. ¿Vale? Típico. Pues en este caso mostramos al usuario una alerta y aparte de la alerta, pues podemos también decir, pues oye, quiero que además se haga una gestión propia del error, ¿vale? Que con esa excepción se pueda hacer algo. Que, que, que, por ejemplo, hay un timeout, que eso se suele elevar con un task cancel exception, pues tiene. Otro árbol de, digamos, del try-catch y se gestiona de otra manera. En este caso, eh, escribiendo en el lot de depuración. Que después de todo eso, hay algo aparte que no hemos tenido en cuenta y que queremos también que se proteja. Pues por eso tenemos ese try, ese catch final, igual. ¿vale? Claro, bueno, al, final, al final es una forma de centralizar todos los errores y protegernos, ¿no? Recordad, niños y niñas, los huevos siempre con jamón, pero cuando programe, siempre con precaución. <risa> <risa> y esto sí, nos ayuda a ellos. Efectivamente. Eh, también porque al final, el, el, por ejemplo, el mostrar una alerta con un mensaje de error y ese mensaje de error tiene que estar localizado, lo seremos copiar en muchos sitios. ¿no? Eh, intentando seguir el principio de solo un punto de verdad, pues que solo haya un sitio de la aplicación que gestione todo esto. Uh -huh. a, aparte es una clase bastante útil para llevártela a otros proyectos, porque siempre es una necesidad típica. Y al final también te ayuda a que los mismos sean muy cortitos, a que probemos unitariamente de forma más, más fácil. Etc. Y, que el, y que el código se lea también más. Efectivamente. Y, y también, como si te das cuenta, al principio de la clase lo que hacemos es, por el dependencia y servicio de Samarinform, traernos la interfaz de login y la de conectividad. Aquí uh -huh. podemos añadir más. Igualmente, el, el, el probar unitariamente la clase también es una, es una ventaja. Porque está, uh -huh. digamos, desacoplada de lo que es la aplicación en sí. Vale. Uh -huh. eh, en, el, en cierta medida, ¿no? porque también, por ejemplo, las cadenas de recursos, como verás en, lo, en los display LED, sí que están tirando de, de los resorts, eso sí, sí está ligado al proyecto, pero claro. bueno, es fácilmente, digamos, Adaptable. portable, efectivamente, a, otro, a otros clientes. Uh -huh. bueno, y poco más. Pues, pues muchas gracias, Marco, ¿Nada? por contarnos estos pequeños trucos. Eh, no os perdáis el próximo Plain TV, en el que hablaremos del gobierno. <risa> muchas gracias, Juanma. Bueno. A